me ven. Tengo un buceador ahí. Hay una embarcación a lo lejos y no hay más nada. Cuando se me cruza la chaveta me gusta venirme aquí, pero como verán es un, un hinchable. O sea que si se deshincha me tengo que volver nadando. Eh, me preguntaron un montón de temas de seguridad. Yo es que tengo dos licencias náuticas y además soy federado en salvamento para esta provincia, para toda España, y, pero aparte especializado en, en la comunidad valenciana. Entonces, eh, prácticamente a mí, salvo que estuviera haciendo algo que ponga en peligro a alguien, más allá de mí mismo, nadie me puede decir nada porque aquí el que manda soy yo. Si aquel tiene un problema, tengo que ir ahí a, a ayudarlo, ¿no? Y así con lo que sea, si se incendiara un, una embarcación, tengo que ir y si pasara cualquier cosa de ahogamiento, de accidente, tengo que intervenir. Si no intervengo y alguien supo que estuve aquí, eh, me quitan la licencia. Entonces, yo nunca voy a dejar de intervenir, siempre me meto. Pase lo que pase, siempre meto la nariz, porque no puedo evitarlo, sea fuego, sea lo que sea. Pero, bueno, por eso no el tema seguridad eh, va según lo que cada uno tenga como, como documento, ¿no? El tema de llevar chalecos y todo. Sí que si se va con niños, eh, yo a veces con los míos voy sin chaleco, pero tengo que estar muy seguro de, del día y de la zona, ¿no? Pero es bueno que si van con niños, los niños tienen que llevar chaleco. Eh, a veces no da el presupuesto, ¿no? Hay que gastarse, tenés dos, tres niños, son 150 euros en chalecos, pero bueno, tienen que tener chalecos, porque si yo me diera vuelta acá con un niño, eh, estoy lejos de la costa y sería interesante. Igual con niños tampoco me alejo, ¿no? Una cosa es que esté solo, que a mí me importa a todos tres carajos. Saben que cuando veo bandera de baño prohibido es donde me gusta tirarme, todo el mundo lo sabe, en todos los países, yo no lo puedo evitar, veo una bandera de prohibido el baño... Sea medusa, sea tormenta, sea tsunami, me tiro. ¿no? Se me bloquea y... Pero con niños es otra historia. Eh, hay que tener cuidado porque así pasan los accidentes. Esta es una zona de muchos ahogados al año. Viene mucha gente de afuera. Se cree que esto es un lago, que para uno sí que es un lago, pero bueno, para un turista que no nada o que viene de una ciudad interior y que no tiene mucho conocimiento se tiran al agua pensando que es ese es el lago y a veces aquí está complicado no siempre pero a veces está complicado así que nada, vamos a hacer un videito acá en la zona voy a dar unas vueltas y veo que se está empezando a picar por la hora no hay ninguna alerta el video anterior estábamos en alerta amarilla eh, hoy no hay ninguna alerta es un día normal pero bueno, el mar cambia muy, muy drásticamente o sea, tú cuando salís es una cosa y cuando volvés es otra entonces lo que hay que calcular es el viento Ir a cansancio y volver descansado. Yo voy con viento en contra y vuelvo con viento a favor. Entonces ya después meto la proa hacia donde va el viento y, y voy a barlovento, ¿no? Pero bueno, nada, voy a dar una vuelta y a ver si me encuentro algo. Traje equipo por si tuviera que... Tengo allí... Algunas... y aparte lo que es la mochila estanca, como es de color amarillo me sirve de boya tengo ahí una soga y la puedo usar como boya si me llevo a tirar al agua hay que marcar como tiene el buceador allá. bueno capaz que después en un monitor lo ven o hago una está con una boya, tráfico... hoy no, pero hay mucho tráfico de... náutico y es peligroso. Lo que está haciendo es peligroso, pero bueno, está en una escollera y si algún tarado, nadie se va a acercar ahí con una embarcación porque hay piedra, o sea, que va a encallar y va a destrozar el, el vehículo. Y nada, voy a dar una vuelta. A si está está. La última vez me quedé un poco porque claro, no se me la cámara. Vamos a intentar que apunte lo más alto posible y, y a ver qué pasa. Tengo aire en el, en, el, en el kayak Lo que quiere decir que está bien, está con aire Pero bueno, me puede empezar a perder aire y hay que estar atento ¿no? Hoy estoy un poco incómodo porque voy solo Este es un kayak para dos O sea que tengo que hacer un poco más de fuerza Y además está con poco peso Y si hay viento, el poco peso en un kayak hinchable eh, Le influye mucho el viento, pero bueno a mí no me importa nada, ya digo, si no avanzo desde el kayak, me tiro al agua y, y me ato una cuerda y lo llevo, lo remolco y, y salgo de... de cualquier situación. Voy a ir bastante lejos hoy porque ya digo, estoy en modo mercenario y, y nada, necesito desahogar penas. Están llegando muchas pateras a España, hay muchos cadáveres en el agua y me han dicho que si ve un cadáver que avise pero que no los toque. Eh, vienen con muchas enfermedades y llevan dos o tres días en el agua, están podridos y es espantoso, pero bueno, los marco y no, no los toco. Y doy el aviso y viene Guardia Civil o quien sea y se encargan en ellos. O sea que no hay ninguna embarcación, aquí hay como un... Hay olas inversas, ¿lo ven? Hay olas que van y olas que vienen Como... no sé por qué A ver... no veo a nadie en la vuelta, pero... Vale, me sigo alejando... tanto me da donde me vaya. Si me canso, bueno, yo nadando no me canso nunca, pero sí que eh, con, así, con los remos, sí, se me empiezan a agotar los músculos y pese a que, bueno, me, me clavé un, un plátano y eso para, la, para los calambres. La última vez me acalambré con Alejandra, una vergüenza, y otra vez me acalambré con chun -Li. Eh, Tengo las piernas dañadas y... Y bueno, me lastimé los dos músculos mayores Y cada tanto suenan y a veces en algunas posiciones Y haciendo cierto esfuerzo Estoy entrenando para la próxima que venga Que ya la tengo fichada eh, No pasar esos papelones Bueno, tengo un velero No vamos a estar con Con ababor y estribor, vale Pero viene a mi derecha un velero hay que ir controlando y siento una moto de agua atrás mío también hay que controlar todo porque a veces la gente se distrae y en un segundo los tenés encima y bueno todo lo que tiene motor es una hélice y la hélice corta entonces hay que estar atento acá yo estoy con una bicicleta en la calle, o sea soy el que tengo las de perder aunque si me salgo y me subo le meto una paliza que estaría bueno que me tirara un cabo este y me llevara Sería bastante épico, la verdad Mejor que tener barco es tener un amigo con barco Me lo dijo una vez un jefe Me lo dijo Daniel Sabes qué? mejor que tener un barco es tener un amigo con barco Pero bueno No sé por qué hizo ese trazado, porque ese velero tiene que pasar a la derecha de aquella boya que tengo adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre que hay una marca en el agua hay que pasarla por la derecha. Eh, ahí continúa la escollera que estoy marcando a la izquierda, espero que se vea. Hay muchos vuelos de drones acá, yo vuelo aquí también para ver sobre todo el fondo. El fondo marino y lo que hay. Y si ven mis videos de de Phantom, Spark, eh, Mini, Mini 2, bueno, todas esas cosas. Ayer estuve con un 108 por allá. Eh, verán cómo es el fondo, no. Hay piedra y ese velero por el calado y por la quilla si pasara a la izquierda de esa boya se puede cargar el velero, pueden callar, que se abre el casco y hundirse o quedar a medio hundirse, porque por la profundidad no quizás no se hunda del todo, pero entonces las boyas. Eh, las cartas náuticas dice que son cada boya, aparte tienen colores o banderines. Y bueno, hay una zona eh, allí en el puerto que la boya marca unos cables que hay por el agua. Y bueno, los que estamos en esto lo sabemos, pero el turista no. Y ahí es donde pasan las cosas que digo. Luego este es un litoral que las Poseidonias se han venido abajo pese a que a mí en la federación me vendieron que estaban protegidas acá vienen un montón de embarcaciones y he visto buceando en todo este litoral que las poseidonias han desaparecido prácticamente no hay el mismo follaje submarino que había las poseidonias eh, dan oxígeno al agua entonces el hecho de que desaparezcan es bastante preocupante pero no he visto un biólogo aquí ni nadie ver nada aquí lo único que se preocupan es de facturar entonces claro, es prácticamente imposible Oh, estoy para dormirme una siesta acá eh, Estoy para dormirme tremenda siesta Bueno, cuando suelto el, la potencia me giro Yo no estoy haciendo nada Puse la quilla un poco más Espero no perderla eh, Y bueno Aquí estamos eh, Le tengo que mandar a, la, Por la colaboración A a varias personas. Voy a dejar por aquí sus empresas y, y las gracias a las diferentes colaboraciones. Se me ha manchado Espero que se esté viendo bien. Ah, bueno, tengo el sol ahí. Para... Eh, tengo que agradecer a un montón de gente. Y bueno, vamos a ir agradeciéndolo y que, que se vea, ¿no? Gente que apoya el canal, la familia, que siempre están ahí. Tengo a mi tía siempre dándole like y siempre metiéndose, qué buena foto, qué bueno esto, qué bueno lo otro. Mi página de fotografía profesional como fotógrafo la tengo un poco quieta para los que me siguen allí en Frit. Eh, está un poco quieta porque, bueno, está complicado todo y, y hasta que llegue a cierto punto le voy a sacar el protector. A ver si se ve mejor. La carcasa es nueva, entonces bueno. Bueno, la cámara es nueva también. Ya hice videos de la, de la GoPro y de cámaras y de Fimi Palm y de Canon y todo eso también, para el que le guste. Eh, me voy a echar una meriendita aquí, una merienda de desayuno porque me estoy quedando sediento. Y, y luego seguimos a ver si vemos algo curioso. Esta suele ser una zona donde aparecen fardos de droga también, que no hay que hacerse el vivo, hay que denunciarlo. Porque es otro de los temas que es delicado. Y bueno, me está manchando la bastante... Así que nada, ¿cómo se está comportando este kayak? Fenomenal. No tenía previsto esto. Me dijeron, porque habían visto otros videos míos en mi otro canal de buceando, sacando cosas de. Bueno, en búsqueda arqueológica y eso. Y, y dije que sí. Y la verdad que está buenísimo. El best way. Después voy a dejar todos los datos también Yo no tengo nada que ver en participación de venta de este kayak Todo lo que les estoy diciendo es de mi experiencia en varios países y de toda mi vida en el agua, ¿vale? Eh, que Es brutal Este kayak es buenísimo, es buenísimo Así que nada, voy a, a pasar a la derecha de la boya como dije Voy a comer algo y a tomar agua Y sigo Tú, John Connor, tu dron se me está empañando ahí en un costado, estoy viendo Lo que pasa con las carcasas, y este sol y el agua Es que se empañen Estoy viendo a la izquierda de la imagen, quizás le salga después eh, Un poco empañado Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay jugoso Fuerza Leona Vengo a traer tus penas y a tirarlas aquí eh. Las voy a dejar aquí para que se disuelvan Drone. me están llamando por teléfono, bueno ahora veré, a ver si es mi amigo Me tiene que hacer señales con un espejo, que tengo el sol aquí Y está a no sé cuánta distancia, tomar por culo allá en un edificio eh, Pasando la costa, pero un espejo se ve Él es piloto y bueno, utilizamos con él el tema de los espejos siempre eh, Desde piso a piso, desde mi casa que está a un kilómetro para el otro lado o él desde el piso de Es eh, algo que tenemos de amigos. De... Es como una curiosidad lo que hacía con mi abuelo en el bosque. Aunque ahora ya no tengo el espejo. Pensé que alguien lo podría necesitar más que yo a estas alturas. Y... Pero bueno, llevo no sé si 30 años haciendo señales con espejos. Porque creo que es lo mejor a la distancia. ¿Qué es ese ruido? Están haciendo algo porque es brutal, estoy en el medio de la nada y se escucha, vamos, se escuchan ladridos, se escuchan taladros, se escucha absolutamente todo Me quedé a la deriva para ver a dónde me llevaba Y se está picando un poco porque ya estoy en mar abierto No sé si se nota el oleaje, cambio completamente de estar en el golfo o estar en mar abierto Tampoco es muy <ríe> muy que digamos que se vayan a mar abierto en un bote hinchable, ¿no? Pero bueno, mi caso es un caso perdido, yo soy inahogable, así que no os preocupéis, moriremos de viejos todos, salvo algunos. Y nada, aquí estamos probando este Kaya que está impresionante, yo creo que está en oferta a 120, 130 euros por decir algo, y me parece que es un buen precio, se hincha en 15 minutos o 10 minutos... Eh, no es muy pesado Lo pueden llevar hasta la orilla y, y, y montarlo en la orilla No es necesario hacer nada Tengan cuidado que no haya nada en la arena y lo pinchen ¿no? Llevo una hora y media acá encima Y no ha perdido aire Aparentemente <risa> Esperemos que no pierda aire Tengo todo el equipo para volver nadando En caso de que sucediera algo Lo que tienen que hacer cuando salen al agua Es lo mismo que cuando se vuela una avioneta es eh, estar atento a lo que pueda pasar, ¿no? Al accidente. Eso es lo que tienen que ver. Bueno, lo que me falta es que se me venga una tormenta acá encima para probar el kayak a full. Además, como hoy estoy en modo mercenario, tengo ganas de desafiar a los elementos y, y me encantaría que se viniera un tsunami a la mierda con todo. Tengo el bolso estanco, así que me lo cuelgo y la bolsa, bueno, lo que se pierde, se pierde. Mientras que salve la cámara y alguna cosita más, vamos bien. Nada, brutal. La verdad, me dormiré una siesta, pero tendría que estar anclado a algo, porque si me duermo de verdad, que es lo que me pasa en el agua, a mí me deja caos, me duermo y amanezco en cualquier lado. Debería tener aunque sea otra persona para que me, me cubriera, ¿no? Ya me ha pasado de despertarme en cualquier lado, encima de las piedras, y bueno, ya digo, esto es hinchable. Hay que tener un cuidadín a la hora de... Bueno, ya veo para dónde me está llevando la, la marea. Me va a llevar a la costa al final, después de dar algunas vueltas eh, si, no, si no hiciera nada, me llevaría a la costa Está el viento desde África, allí está África Y está el viento desde ahí, o sea que me llevaría al, al final a la costa Se está picando, no entiendo por qué está tan picado ahora Pero bueno, eh, la ola en mar abierto es una ola más con más lomo, ¿no? Una ola más grande, más, con más lomo y, y aquí estoy. Yo no sé si me estarán viendo de algún lado. Siempre hay alguien con un telescopio o con algo. Eh, no, sé. no voy a hacer muchas señales porque no es que esté pidiendo ayuda y alguien podría malinterpretarlo. Nada, me está llevando sí hacia la derecha y a la costa. Tengo que dar vuelta a una boya que hay ahí y salir para otro lado y volver a la costa. Así que nada, gente, tu dron, tu dron náutica. Y ahora en cuanto empiecen los calores y se aclare el agua. En esta zona el agua siempre tiene un verde guardacío. ¿eh? Pero cuando me acerco a, las, a los acantilados se pone transparente. Porque casi no hay flora. Entonces no ensucia el agua. No hay material. Es un agua muy pobre en nutrientes. Y está bastante transparente. No hay casi fauna de, de peces y eso tampoco. Poquísimo. Lo han liquidado con el tiempo. Así que nada. Voy a ver quién me está llamando por las dudas. Porque tengo al mayor con fiebre en casa Y ya es hora de que me vaya haciendo cargo de todo Me está llevando a mucha velocidad Hacia hacia un acantilado y Yo quiero ir para el otro lado porque me va a pasar por las piedras acá Hasta luego gente Me está llevando el agua y el viento hacia unas piedras Así que nada Nos vemos, tú drone. a ver si salgo, ¿no? ¡Chigua! ¡Chigua! ¡Osvaldo! Je, ¿Y Osvaldo? Me podría haber traído acá una botellita de volcán que me tira las piedras, chau.